Hola, aquí Santiago Cremades, matemático Hoy hablamos del Benidorm Fest Y por tanto hablamos de números, de estadísticas Que de luego sabéis que ha habido mucha polémica Con esto de la elección de la canción de Eurovisión 2022 por España Ha habido mucha polémica por las votaciones Y hay que hablar del rigor estadístico Que hay de cierto en estas polémicas Cómo hubiera cambiado todo según otros escenarios Y vamos a hablar de esto Desde luego ha sido un éxito este festival Se ha recuperado esa tradición para elegir la canción de Eurovisión Creo que esto ha venido para quedarse ha sido un acierto por RTVE, y tenemos ahí una gran candidata, que es Chanel, con slow -mo, que va a ser una representación espectacular, desde luego, para Eurovisión 2022. Pero teníamos otros dos candidatos, en este caso dos candidatas maravillosas, era una gran oportun oportunidad para reivindicar la figura del feminismo, y con unas canciones bastante mm, interesantes, vamos a decir, innovadoras, y una canción también de idioma cooficial, y era interesante también traer una canción como Tachungueiras la verdad, Era una oportunidad que bueno Pues ahí ha quedado y vamos a hablar de esto No vamos a entrar en opiniones, vamos a entrar En cómo se ha votado y cuatro puntos Fundamentales que generan polémica El primero de todos es Cómo se ha votado Cuál es el método para Recoger los puntos, ya sabéis Creo que esto lo tenemos todo en la cabeza, ¿no? 50% un jurado profesional El 50% de los votos 25% una muestra demoscópica Que es una selección de personas en España Esto lo haremos al final del todo Que es un curioso, ¿no? La palabra demoscópico Creo que tenemos que enfocarla porque es muy estadístico todo esto Y después el público en directo Que ha votado otro 25% Por tanto, es desigual la ponderación de, de estas votaciones Vamos a ver cómo se ha votado en cada categoría En cada selección esta El jurado del 50% 51 puntos en el jurado, el total del jurado ha votado 270 puntos y así están distribuidos 135 puntos después en la muestra demoscópica y 135 puntos en el público general Por tanto, la escala es diferente, ya digo, el doble es en el jurado Este es el primer punto, ya la votación es desigual Esto lo ha provocado el efecto que se le llama el efecto forocoches ¿no? Lo que pasó con, con Rolfo Chiquili 4 con el Chiqui. La verdad, yo encantado y me encantó. La propuesta, por Buena Fuente, salió la ciudad de Buena Fuente, acabó como una broma en Forocoches que se hizo viral y esto del jurado 50% ha sido seguro, seguramente para evitar ese efecto Forocoches. Ya lo evitaron RTV con el efecto John Cobra, que también querían hacerlo Eurovisivo, menos más que no. Pero bueno, en este caso, 50% jurado. Opinable, pero esto es lo que hay, ¿vale? Estos son los datos. Y después tenemos la muestra de homoscopia que la dejamos para el final y el público general. Que ahora venimos a la segunda polémica. Aquí vemos que la escala de público general y muestra demoscópica es igual. Es decir, segunda cuestión, estamos categorizando los puntos. Es decir, no van en porcentajes. Cuanto más votes, si eres primero, aunque votes dos veces más que el segundo, no tienes dos veces más de votos. Aquí. Sino que si eres primero, tienes. Un total de 30 puntos. Si eres segundo, 25 puntos. Si es tercero, 20 puntos. Esto se hace mucho en Eurovisión, ya sabéis, los 12 puntos, 10 puntos. Pues se ha imitado, se ha simulado esto para esto. Así que el público general, a la hora de votar, esto no ha sido una buena elección. Esto lo diré y ahora lo, lo explicaré por qué. Pero ahí tenemos que el, la favorita del público y en la muestra demoscópica ha sido Tan, Shung, Tan Shugueiras. Disculpadme si no lo pronuncio bien. Tan Shugueiras. Y sin embargo, en el jurado, la favorita como sabéis ha sido Chanel, 51 puntos. Y digo que ha habido aquí un problema de categorización, puesto que el jurado no categoriza igual que el público general y la muestra demoscópica. De es decir, el jurado, si fuese igual que el público general, debería tener el doble, que la primera canción sería 60 puntos, en este caso Chanel, como veis aquí, tiene 51 y debería tener 60. Aquí la segunda que han votado el jurado es Ricoberta Bandini, 46. Debería tener 50, que es el doble 25. ¿Vale? La siguiente no ha sido tampoco tan subeidas. Esa es la gran diferencia y la gran, digamos, injusticia, vamos a decir, si hablamos de grupos de, de gente. Que el jurado no ha estado de acuerdo con la muestra demoscópica y el público general. Y mi gata tampoco está de acuerdo con esto que ha pasado. 40 puntos debería ser para Blanca Paloma, que ha sido la tercera favorita del jurado, también una gran diferencia con estas dos categorías y vamos a ver, esto de las diferencias categóricas, lo vamos a ver a través de un gráfico de diferencias, es este cuanto más diferencia del cero que está aquí se ve todo, no? pues más eh, desigualdad ha habido entre un grupo y otro vamos a ver, te lo voy a enseñar, chufa las la diferencias mayores se ven aquí en el azul y en el amarillo, que ha sido el jurado con la muestra demoscópica, que ha habido 15 puntos de diferencia, y también en el, el Gonzalo Hermida que ha votado eh, menos el jurado que la muestra demoscópica, pero también la muestra demoscópica ha votado mucho más que el público, es decir, Gonzalo Hermida ha triunfado mucho en la muestra demoscópica que ha sido el último clasificado en la final pero ya digo, lo llamativo claramente es lo de Tanchugueiras Aquí podemos observar también en Blanca Paloma Que el jurado ha votado mucho más La, la barra azul Y en Shane también, mucho más Que el, la muestra Demoscópica y algo más Que el público, también eh, Bastante más eh, en Blanca Paloma Que el público Le digo Bueno, esto es de Excel Que algún día Excel os salvará la vida Hay mucha gente hater de Excel A mí me encanta y me apaña para estas cositas. Bueno, siguiente cuestión eh, estoy diciendo que el jurado no ha categorizado igual que ha categorizado para el público la muestra demoscópica Y aquí ya es una gráfica que muestra cómo hubieran sido las puntuaciones en el total posicional Tercer punto, es algo posicional Como he dicho, por mucho que votes si eres primero, ya eres primero Da igual que votes tres veces, cuatro veces, da igual Así que, en este caso, un error en los votantes en los que... Se ha votado el voto del público. Vamos a decir: si hubiese entendido bien las reglas del juego, lo que debería haber hecho era coordinarse de alguna manera. Vamos a, a ver cuando hay una, un indicio, según la semifinal, que por cierto, error de RTVE, haber expuesto la clasificación en las semifinales, porque ya, digamos que sesga la, las decisiones en la final. Eso es una cosa a apuntillar. Pero el público, cuando está viendo lo que está pasando, no votéis solamente al que te gusta, vota. Al que, digamos, que mmm, no te gusta tanto, pero puedes superar a la que compite con el que te gusta. En este caso, claramente, si Chanel no te gusta como canción y quieres que gane Rigoberta Bandini o quieres que gane Tansugueiras. pues vota a la compañera, en este caso, Rigoberta o Tanchugueiras, vota porque se puede poner por encima de Chanel. En este caso vamos a, a recordar que ha ganado... Eh, ¿Dónde está aquí el voto total? Ha ganado eh, Chanel por 5 puntos a Rigoberta y 6 puntos a mm, Tanchueiras. ¿Qué quiere decir? Que si esto hubiera cambiado de posiciones, el público general eh, Chanel en vez de 20 puntos hubiera recibido 12. O en el caso de este, en, el, en la muestra demoscópica, en lugar de Chanel 25 puntos, los de Tanchueiras en la muestra demoscópica hubieran votado a Rigoberta que Hubiera tenido 25 puntos, Chanel hubiera tenido 20 Y no hubiera ganado como candidata, ¿Vale? Esto es como tercera cosa Recopilando Primero, no hay igualdad en los grupos 50, 25, 25 Segundo, esto es categórico Quiere decir que no son proporcionales a los votos eh, 25, 30, 20 Habéis visto esto, ¿no? Que parece un partido de tenis pues bueno Y lo tercero es que es posicional Tercera polémica que es posicional Vamos a la cuarta que esto es lo que quiero parar un poquito, que estamos hablando de una muestra demoscópica. ¿Y qué es una muestra demoscópica? Pues lo va a explicar mejor que yo, Ana Valles, mi compañera de Raíz de 5, el programa de radio, que por cierto lo dejo aquí para que lo escuchéis, y lo va a explicar mejor. ¿Qué es una muestra demoscópica? La gente que ha votado ha sido entre 350 y 430 personas de toda España, y lo va a explicar ella. Cuando hablamos de demoscopia, o en este caso de jurado demoscópico, a lo que nos estamos refiriendo son a encuestas de opinión y personas que se supone que representan a una determinada población en cuanto a lo que piensan alrededor de un tema. En este caso en concreto, lo que se hizo para conseguir esa muestra de personas, esas 350 personas de las que se habla, fue hacer un muestreo por rutas. Esto significa ir recorriendo distintas rutas dentro de ciudades de comunidades autónomas, y en ese camino ir recogiendo cuotas de personas por género y por edad. Esas cuotas, pues es como si dijéramos, cogemos una parte proporcional de las personas que viven en esa comunidad autónoma representando al número de mujeres, al número de hombres y a las distintas franjas de edad. En concreto, además, se les preguntaba también si les gustaba la música española y solamente podían entrar en ese jurado demoscópico si decían que sí que les gustaba la música española. No se cogieron solo las 350, sino que se cogieron unas poquitas más, unas 430, para poder asegurar que, en caso de baja, seguirían habiendo siempre esas 350 personas que serían ese jurado demoscópico cuyo voto valía el 25% del de voto total en el Benidorm Fest. Muchas gracias, Ana. Pues ya hemos aprendido mucho más de esta forma de votar. Hemos aprendido de este festival que había ciertas controversias y ahora vamos a recoger todo esto... Para ver las clasificaciones que hubieran sido en dos casos diferentes de forma de elegir o recoger las puntuaciones. Creo que esto os va a gustar. Lo primero, voto oficial: Chanel primera, segunda, Rigoberta Bandini, tercera, Tanchugueiras, cuarto, Raiden, me encanta Raiden, quinta, eh, Blanca Paloma, que ha sido la tercera en el voto del jurado, por eso está tan alto, eh, sexto, Barry Brava, ahí un poco para arriba me hubiera gustado. Séptimo Shane y octavo Gonzalo Elmida. Voto corregido quiere decir si las categorías del jurado hubieran sido iguales que las categorías del público y de la muestra demoscópica. Es decir, esos 30, 25, 20, 18, 15, 12, 10 y 5. Pues veis que apenas hubiera cambiado nada. Bueno, aquí nada, no hay ningún cambio de, en la clasificación en este caso, en estas categorías para el jurado. Y ahora sí, si hubiera valido igual el jurado que la muestra demoscópica, que... El público general, esta hubiera sido la forma en que hubiese, se hubiera quedado la clasificación. Hubiera ganado Tan Sugueiras con la canción Terra. Ahí va, veis: primera Tan Sugueiras, Chanel segunda y Tebanca, Rigoberta Bandini como segunda. Raiden se queda cuarto. Barry Brava se queda como quinto. Sube un, un puesto. Ya hemos dicho que Barry Brava y Blanca Paloma cambian porque Blanca Paloma está eh, sobre. Valorada, en este caso, por el jurado Con respecto, no digo en, en general Sino con respecto a la, al resto de votaciones Y Sein y Gonzalo Mía se quedan igual Esto es todo Espero que se haya quedado claro algún mensaje De estos estadísticos, porque hay mucho Aquí que, que plantear Si os gusta este tipo de vídeos, pues ponedlos por aquí Y si no os gustan, pues Hay más cosas en la vida y podéis ser felices ¿Vale? ¿Seguimos? Espera, me pongo pantalla completa Por inducción, N más 1